social, el uso de barbijo, todo lo que nos digan que ayude a que podamos transitar de la mejor manera esta pandemia, nosotros apoyamos, estamos perfectamente en esa sintonía. Pero ahora, ¿qué pasa con, con, eh, con la persona justamente cuando está en confinamiento? Y no en este, en esto de, con esto especialmente la, de la pandemia, sino siempre una persona que se pone desde... Desde toda, la, desde toda la historia, las personas siempre se las confinaba y era uno de los peores castigos. La soledad, del encierro, era uno de los, de los castigos más eh, grandes. Y, este, y justamente por eso, porque te confronta con vos mismo, te encierra en un espacio donde está, tenés mucho tiempo y te encontrás con vos mismo. Y ahí está la mente, y tenemos que hacernos cargo de esas cosas. Entonces ahí empiezan algunos cortocircuitos con nosotros mismos. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando nos, nos encierran, cuando estamos en, en confinamiento? Lo primero que hacemos es no sabemos qué hacer, este, nos paralizamos. En este caso tenemos miedo, todo lo que nos paraliza nos detiene. Eh, o nos aburrimos, este, salimos del miedo, no es cierto, buscamos algo para hacer, pero enseguida terminamos aburridos, esperamos que esto termine para que vuelva a toda la normalidad. Paramos absolutamente todo y lo único que hacemos es esperamos esperamos que se solucione. Y mientras tanto eh, vamos perdiendo nuestro tiempo. Y es una de las cosas que nosotros siempre hablamos, ¿no es cierto?, A la importancia del tiempo. Porque nuestro tiempo tiene el valor más grande que hay en el mundo, porque lo vamos pagando con nuestra propia vida. Entonces, este, ese perder tiempo es perder vida. Y eso es lo que... Lo que lo que a mí me preocupa, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un adolescente a los 14, 15 años pierde su tiempo porque va descubriendo cosas nuevas y todavía no está en el ritmo. Pero no, nosotros tenemos que recuperar nuestro tiempo porque el tiempo es, es nuestra vida que se está yendo. Así que bueno, nosotros para, para distraernos en este momento de confinamiento, ¿qué hacemos? Miramos película. Perdón que te interrumpa, no. Eh, casualmente con esto del tiempo y lo que vos traes de los adolescentes, eh, el otro día con una charla con una mujer de 95 años, que, lúcida, ¿no? Eh, que no podía ver a sus familiares dice, yo no tengo tiempo. Porque cada día que yo pierdo en abrazar a un bisnieto, en, en abrazar a una nieta, en estar con mis hijos, es un día que quizás no lo recupero más y que no sé qué me va a pasar mañana a esta edad. Entonces, lo que le afectaba, ¿no? El hecho de no poder estar con sus seres queridos, pese, que digo esto, ¿no? La elección de cómo manejamos el tiempo. Quizás esa mujer no le importa contagiarse, porque no sabe que mañana de qué le va a venir, prefiere más. El hoy un abrazo... El, el vivir el hoy con el abrazo que lo que le puede llegar o no a contagiar el virus. Esto es fuerte porque cuando la escuchaba digo, tiene razón. Sí, Cari, en parte tiene razón. ¿Sí? Porque todos nosotros tenemos fecha de vencimiento y gracias a Dios no sabemos cuál es. Porque a lo mejor esa persona de 90 años puede vivir mucho más que otra de, de mucho menos edad porque nadie sabe eso. Entonces eso es un problema que todos tenemos, la necesidad de poder contactar con nuestros afectos, de sentir el abrazo, el cariño de nuestros seres queridos, a todos nos pasa lo mismo. Y cuando tenemos eh, 90 años, como decías vos, lo sentimos mucho más, lo visualizamos mucho más, pero si ponemos conciencia nadie sabe cuánto tiempo tiene en este mundo. Entonces eh, a todos nos no, pasa lo mismo es, es general tal cual. pero entonces, dijo una elección no de, de cada uno a los exactamente 95 años. exactamente sí pero pero bueno por eso digo poner un poquito de luz en ese pensamiento también todos queremos lo mismo y todos necesitamos lo mismo entonces este, nosotros eh, eh, en este confinamiento que estamos lo que hacemos es estar presos por ponerle una palabra, ¿no es cierto? Y este y, y ponemos prisionera a nuestra mente también. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Nos ponemos a mirar televisión, miramos Netflix, miramos video, hacemos videitos para TikTok, ahora que está de moda, ¿no es cierto? Esto, eh, qué sé yo, nos dedicamos a jugar o nos, o nos metemos en las redes sociales, que me parece que está perfecto, ¿no es cierto? Porque las redes sociales es, es un gran avance de la humanidad que conecta a las personas conecta con la información, eh, todo esto es muy sano, por un lado, pero también tiene otra parte que es perjudicial, porque te engancha, te crea una adicción, y todos caemos en esto, porque a todos nos gusta, y empezamos a darle tiempo, y cada vez más tiempo, más tiempo, y para qué, para evadir nuestra mente, vamos cayendo en eso, entonces hay que poner conciencia en eso, que eso eh, lo único que hace es ocupar tiempo no consciente, nos aferramos a algo para no ser consciente de lo que nos pasa en la cabeza, entonces estamos distraídos, y eso cuando no estamos confinados pasa desapercibido, ¿por qué? porque estamos enfocados en el trabajo, o en, nuestro, en nuestros hobbies, o hacemos lo que sea, algunas personas también este, caen en adicciones, en drogas, en alcohol, pero siempre tratando de evadir a la mente de ocupar un tiempo que no sea consciente, no hacernos cargo de nuestros pensamientos y de todos nuestros miedos. y de nuestra... Entonces, eh, eso es evadirnos de nosotros mismos, no enfrentarnos con nosotros mismos. Y este es un momento de reflexión, es un momento importantísimo, yo creo que es, es un, un cachetazo que nos puso la vida para que reaccionemos, para que tomemos conciencia de quiénes somos, qué tenemos que hacer, y todas estas cosas que es necesario que empecemos a pensar, ¿no es cierto? Entonces en, e, en este, de, en esto parar, ¿qué hacemos? Abrazamos nuestros miedos y los gestionamos, los reconocemos y empezamos a, a enfrentarnos con ellos, porque eh, es como cuando éramos chicos y teníamos miedo cuando nos apagaban la luz en la pieza y empezamos a gritar a gritar porque aparecían todos los fantasmas. Y cuando nos prendían la luz, bueno, ay listo, ya pasó, se prendió la luz. Entonces nosotros hoy vamos a enfrentar todos esos fantasmas que tenemos en nuestra cabeza, todos nuestros miedos, nuestras angustias, y vamos a ponerle luz, vamos a prender esa luz. Es poner conciencia, reconocer qué es lo que nos está pasando y cómo vamos a ir gestionando esto. Vamos a hacer como, como cuando se doma un caballo. Eh, al principio nos va a dar algunos golpes, nos va a costar un rato, va a bellaquear, todos esos miedos se van a resistir, pero poco a poco los vamos a ir conociendo y vamos a poder manejarlos. Entonces de, de empezar a tomar conciencia, poner luz a nuestra mente. Eh, entonces, cuando nosotros tengamos todo eso, podemos ocupar nuestro tiempo para, para gestionar todo eso, empezar a leer, empezar a, a buscar alternativas, qué es lo que podemos hacer para sortear estos, estos obstáculos que seguramente van a venir después que esto termine. Entonces, mientras nosotros estemos encerrados todavía en esa prisión, en ese confinamiento, abramos una ventana y soltemos nuestra mente, que vuele, que se ilustre, que se prepare, no dependamos de que nos solucionen absolutamente todo, empecemos a buscar nuestras, nuestras eh, propias soluciones qué es lo que vamos a hacer, qué podemos aportar, eh, ¿qué, qué nuevo podemos aprender, cómo nos podemos incorporar a esta nueva era de la tecnología, donde vamos a tener que enfrentar eh, la competencia terrible de, lo, de la robótica, de la informática, a dónde nos podemos insertar, qué nuevos oficios podemos hacer, y mientras tanto, eh, mientras tanto cuidarnos, hacer de que todo esto sea más fácil, para los que tienen que, que cuidarnos y poder este, salir lo antes posible. Entonces, eso es lo que yo eh, quería traer hoy: no quedarnos encerrados eh, ocupando eh, nuestra mente con cualquier cosa que nos distraiga, que nos adormezca, que nos mantenga, como, con el, como siempre se dice de la televisión, el chupete electrónico, ¿no es cierto?, que nos dan para que no, no pensemos. Entonces ocupemos nuestra mente, busquemos soluciones, veamos en qué podemos, eh, en qué podemos ser eh, efectivos, qué, qué habilidades podemos crear, qué podemos hacer para ir recuperando cuando todo esto pase el terreno que hemos perdido. Eso lo quería traer, Gary, porque no necesariamente nuestra mente tiene que estar prisionera con nosotros. Podemos expandirla sin límites. Tal cual. Tal cual, y esto, no no dejarla en cuarentena, porque siempre nos estamos como quejando que no tenemos tiempo, ahora tenemos tiempo y qué hacemos con los pensamientos, con lo que viene y con nuestra creatividad. Así que exact o sea, exactamente, dejarla salir. Exactamente. ¿no? Eh, dejarla libre, dejarla que vuele, que sueñe, que proyecte. Tal cual. Que practique Después, nuevas habilidades. Ponerla en acción, esto está bueno, ¿no? Tener esa comunicación, ponerla en acción. Jorge, muchísimas ponerla gracias. Ponerla en acción. Eh, sí. sí, decía que, que ponerla en acción es eso, cambiar nuestro observador, saber que somos capaces de crear nuestra realidad. Entonces, eh, creemos algo, hay que crear algo que sea bueno para nosotros, pero para todos algo que sea eh, más limpio, más, que seamos más tolerantes, más solidarios, más libres, más humanos. Nosotros somos los elegidos de este, de este mundo, de esta tierra, y tenemos que, que ser felices, es la misión que hemos venido a, a, a cumplir a la tierra. Así que de eso se trata, poder cambiar ese observador y poder eh, dejar que nuestra mente vuele y prepárese esa realidad en la que queremos vivir cuando todo esto termine. Tal cual. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por lo que trajiste hoy y vamos a dejar libre nuestra mente. Por lo menos acá en el magazine. Eh, libre, eh, o, eh, ocupada libremente, pero no <risas> libre, libre adormecida y aletargada. No, no, me gustó esa frase, ¿eh? después pásamela por escrito. Libre y ocupada, me encantó. Bueno, Jorge, gracias, un abrazo grande.